y corresponde ahora al tema de palancas. ¿Qué veremos? Definición de palancas y partes que la componen, tipos de palancas, ecuación de palancas y por último, ejemplos de aplicación. No siendo más, ¡comencemos! Este video cuenta con el patrocinio de Distribuidora de Cosméticos Realeza Belleza Real es una empresa que se encuentra ubicada en Manizales, Colombia pueden contactarlos a través del teléfono que aparece y de igual manera les pueden escribir al correo que aparece allí veamos algunos de sus productos destacados podemos ver todo lo que tenga que ver con el cuidado corporal también para el cuidado de las uñas y por qué no para realzar aquellos tonos en la piel de las mujeres de igual manera, existen demasiados productos en los cuales ustedes pueden descubrir a través de esta distribuidora belleza real. No duden de conocerlos. Ahora, continuando con el tema, definamos qué son las palancas. Las palancas son máquinas simples que tienen como función transmitir una fuerza y un desplazamiento. Entonces, veamos acá, por ejemplo, la niña. Ella al estar moviendo esta tablita, está haciendo una especie de palanca. Veamos algunos ejemplos. Podemos ver el mismo caso acá, para levantar un objeto, ¿por qué no? En las tijeras, al abrir y cerrar, aquí existe un movimiento de palanca, también lo podemos ver en un sube y baja, en el cual se desplaza tantos cuerpos, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, veamos las partes que tiene una palanca. Como primera medida, para poder mover este cuerpo, miren acá, se le debe aplicar una fuerza. Entonces, esta es importante, esa parte, la fuerza. También va a haber una resistencia a esa fuerza que en este caso lo está ejerciendo esta cajita. Y esta parte es muy importante, se le conoce como el punto de apoyo. Entonces, fuerza, punto de apoyo y resistencia son partes importantes. Ahora, tipos de palancas. Están las palancas de primer género. Son aquellas en las que el punto de apoyo está entre la fuerza aplicada y la fuerza resistente. Entonces tenemos acá esta tablita y podemos ver lo siguiente. Aquí estamos aplicando una fuerza, vamos a llamar a esta la fuerza y ahí está la resistencia. Entonces pongamos la F y ahí está la R. Y acá dentro de ellos dos podemos encontrar el punto de apoyo. Entonces podemos ver que se encuentra en el intermedio de ambos. Veamos la siguiente palanca. Palancas de segundo género. La fuerza resistente se aplica entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. Entonces tenemos acá, ahora miremos lo siguiente. Miren que se desplazó, en este caso se desplazó la resistencia. bien que esta es la fuerza, está la resistencia y el punto de apoyo ahora está en, el, eh, en la parte final. ¿Sí? podemos verlo acá, entonces vemos que la resistencia se encuentra en la mitad. Otro tipo de palanca son las palancas de tercer género, la fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza resistente, entonces tenemos ahora acá este tipo de palanca, vemos que aquí la fuerza ya está en la mitad y la resistencia estaría a este lado y por último tenemos el punto de apoyo. Veamos una generalidad de las tres. Miren la del primer género. En el primer género podemos ver que el punto de apoyo está en la mitad, tanto de la fuerza como de la resistencia. La de segundo género, la resistencia se encuentra en la mitad, o sea que el punto de apoyo está al extremo y la fuerza al otro. Y la de tercero, quien se encuentra en la mitad es la fuerza. Esta es una forma muy esquemática que nos permite entender la diferencia de estos tres tipos de género de las palancas. Vamos a diferenciar algunos casos. Veamos acá, tenemos una fuerza que está aplicando esta persona y aquí se encuentra la resistencia. Entonces, el punto de apoyo debe ser aquí donde está la ruedita. Entonces, esta sería una palanca de segundo género, miren que la resistencia está en la mitad ahora veamos la siguiente tenemos, podemos aplicar una fuerza acá y aquí va a estar la resistencia en este pedacito podemos ver acá que este sería el punto de apoyo esta sería una palanca de primer género miren que está en la mitad del punto de apoyo ahora también miremos la siguiente aquí estamos aplicando la fuerza y aquí está la resistencia. Pero el punto de apoyo ya se encuentra, es en esta esquinita. Aquí está el punto de apoyo, ya que la fuerza la estamos aplicando en el centro. Esta sería una palanca de tercer género. Veamos la ecuación que rige las palancas. Ya hemos visto que tenemos la fuerza, la resistencia y el punto de apoyo. Vamos a llamarla FPA y R. También existen otras dos variables que serían BF y BR, que son distancias que hay de acá hasta el punto de apoyo y lo mismo aquí. Entonces esta sería la distancia de la fuerza y esta sería la distancia de la resistencia. En la ecuación se convertiría en lo siguiente: fuerza por distancia de fuerza es igual a la resistencia por la distancia de la resistencia. tenemos acá que esta es la distancia de la fuerza. Y que esta es la distancia de la resistencia. Esta es la ecuación que rige manejo de una palanca simple. Veamos algunos ejemplos prácticos. Primero, se tiene el siguiente esquema de palanca. Determine de qué género es y cómo es su comportamiento. Nos dan esta balanza. Podemos ver lo siguiente podemos encontrar el punto de apoyo que va a estar en el centro. O sea que estas dos podríamos llamar a una que sea la fuerza y la otra la resistencia. Y si el punto de apoyo se encuentra en la mitad, podemos definir que esta es de primer género. Esta sería la palanca de primer género. Bien, vayamos a un siguiente ejemplo. Se tiene la siguiente caña de pescar. Analiza las partes de esta palanca y qué género tiene. Bueno, tenemos acá la caña de pescar. Podemos ver que el punto de apoyo está acá. ¿Por qué? Porque la fuerza está a este lado. Y la resistencia va a ser aquí donde está nuestro anzuelo. Entonces podemos ver que la fuerza se aplica y aquí está la resistencia. Miren que la fuerza se encuentra en la mitad. Con esto ya nos damos cuenta que es una palanca de tercer género. Por último, veamos un ejemplo, pero utilizando algunos cálculos. Ejemplo número 3. Se observa a Carlos y Ana jugando en un sube y baja. Carlos con una masa de 25 kilogramos y ubicado a 2 metros del punto de equilibrio. Mientras que Ana tiene una masa de 30 kilogramos. ¿Cuál debería ser la distancia de ella para que mantenga en equilibrio horizontal? Entonces tenemos lo siguiente. Acá tenemos a los dos niños que están balanceando. Este es Carlos y esta es Ana. No olviden que este tiene una masa de 25 kilogramos y que esta tiene una masa de 30 kilogramos. Nos dan la distancia de acá. Nos piden la distancia que tiene Ana para que se mantenga en equilibrio. Entonces vamos a aplicar la ecuación. No olvidemos que ese es el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia, para diferenciar uno del otro. Entonces, tenemos la distancia de la fuerza y tenemos la distancia de la resistencia. Aplicamos la ecuación que acabamos de anotar. Y si no lo han hecho, por favor, anótenla para que la tengan a la mano. Vamos a reemplazar esto. La fuerza en realidad viene dada por el peso, en este caso de Carlos... Y acá la resistencia viene dada por el peso, pero de Ana. Entonces vamos a llamarla este WC para diferenciar y WA. Sabemos que peso es masa por gravedad. Vamos a reemplazar entonces lo que tenemos, que es 25 por la gravedad. La distancia que tenemos de Carlos, que es 2 metros. Y hacemos lo mismo con Ana. 30 por 9,8 y por la distancia que es la variable que no conocemos. Efectuamos los cálculos, nos olvidemos que esto nos va a dar en newton, nos quedaría 490 newton por metro y esto nos da 294 newton. Como esto está multiplicando lo pasamos a dividir y por último cancelaríamos las unidades de newton y newton quedando solamente el valor en metros. Esto nos da 1,66 metros. Ese es el valor de la distancia que tiene ana para que mantenga en equilibrio el sube y baja. Con esto podemos dar por concluido el tema de palancas. No olviden que el próximo video tiene que ver con todo lo que tiene que ver con torques. No se lo pierdan, que ya falta poco para terminar este curso de fuerzas. Muchas gracias. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y...